escuchar que el gobierno de López Obrador, al igual que los demás gobiernos de Moreno Valle, de Graco Ramírez, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, dice que no existe ilegalidad en el proyecto integral Morelos, dice que no existe ilegalidad en esta consulta mañada. Así lo dijeron los anteriores gobiernos y así veíamos como amparo tras amparo, queja tras queja, nos la dilataban, se iba acumulando toda la serie de expedientes y veíamos como con impunidad... Iba pasando el proyecto a través de la policía, a través del ejército, a través de tortura, a través del encarcelamiento y la persecución judicial. Después de haber pasado el proyecto, fue que los jueces, la CNDH, nos dio la razón. El gasoducto se tenía que haber consultado a todas las comunidades afectadas por el proyecto integral Morelos, respetando su derecho de autodeterminación a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. También, hay varios amparos de los equidatarios de Ayala para que no se lleven su agua. Apenas en toda esta semana estuvimos metiendo amparos contra la consulta. Y lo que está sucediendo aquí es lo que ha sucedido en tiempos anteriores. La mano del gobierno sobre los juzgados federales. Nos dicen que la consulta no es un acto de autoridad. Dos amparos nos han dicho eso, que la consulta no es un acto de autoridad. Cuando sí lo están haciendo las autoridades, cuando está con los logos de la autoridad, cuando están ocupando recursos federales y cuando esa consulta va a determinar el funcionamiento del proyecto integral Morelos y tienen que decidir y van a decidir terceras personas que no son los pueblos afectados. Eso viola el derecho de autodeterminación de los pueblos y por eso no solamente en los tres estados sino en todo el país debemos estar preocupados porque lo que está haciendo Obrador es sustituir el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a su territorio, por esta consulta, por estas consultas amañadas, estas encuestas, y está ocupando todo este símbolo, que en este Zócalo mismo, el primero de diciembre, se incó ante los pueblos indígenas, que él dijo que iba a cumplir a los acuerdos de San Andrés, y es el que más los está enterrando, y es el que más está enterrando a Zapata boca abajo, en este centenario del aniversario de Emiliano Zapata. ¡Mentira! ¡La misma porquería! Obrador decía que todo cambiaría! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería! ¿Por qué precisamente días antes de la consulta lo mandan a matar? ¿Por qué pinche gobierno? su voz va a seguir, se va a seguir escuchando su voz, porque él, él dio la vida, dio la vida por su pueblo, dio la vida por sus hijos, por defender la tierra, el agua y la vida. Por eso cinco años sigue viva y es la voz de los pueblos del oriente de Morelos y del poniente de Puebla. A Samir Flores nos dice ahora el fiscal que fue asesinado por un comando trahuica. ¡Eso es una mentira! ¡Samir Flores fue asesinado por el